Para los que viajan solos, y para los que viajan acompañados Para los que viajan con amigos, y los que lo hacen todo en familia Para los que viajan en auto, en avión, en bondi, y los que van a dedo Para los que reservaron un 5 estrellas Para los que reservaron todas las estrellas Para los que planifican todo, y los que se dejan llevar por el momento Para los fanáticos del bronceador, y para los que se olvidaron el bronceador para los que se pierden y para los que se encuentran. Para todos el verano es disfrutar. Disfrutar de viajar. Alquiler Argentina